Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer al Grupo Zaragoza en Común por presentar esta moción al Pleno Municipal, así como la participación y apoyo en las situaciones de desahucio tanto de su grupo como el de Unidas Podemos. No es la primera vez que comparecemos ante, ante este ayuntamiento para hablar de la situación de los desahucios en la ciudad de Zaragoza. La última vez que lo hicimos, en plena pandemia, les explicábamos que en nuestra ciudad muchas familias se encontraban en un estado de emergencia permanente desde el año 2008 con cifras de desahucios intolerables, una sangría que ha dejado en la calle a miles de familias en nuestra ciudad. Las normas aplicadas durante la pandemia, que se han ido prorrogando, han hecho que el número de desahucios haya bajado, pero esto no quiere decir que no existan. Por poner ejemplo, claro, nos iremos a las cifras de los desahucios que ofrece el Consejo General del Poder Judicial. En el año 2020 se produjeron cerca de 700 desahucios en la ciudad de Zaragoza, la mayoría de ellos por impago de alquiler o finalizaciones de contrato, y en el primer y segundo trimestre de 2021 son cerca de los 400 los que se han realizado. Las familias acogidas a la moratoria de desahucios por el decreto del Gobierno central y sus prórrogas saben que se trata de un aplazamiento y una vez que finalice se volverán a señalar los desahucios, sin que las causas económicas que les han llevado a esta situación se hayan solucionado, haciendo imposible el acceso al mercado de alquiler. En nuestra plataforma, más de 40 familias tienen aplazado su desahucio, pero sabemos que volverá a señalarse una vez que finalicen las prórrogas que se están produciendo. Y esta cifra va en aumento. Cada semana están llegando más familias que van a ser desahuciadas, como los ocho casos suspendidos en las últimas semanas por la intervención de nuestra plataforma para mediar y realizar trámites que paralizaron los desahucios antes que se produjeran. El último de ellos, el de Moisés, que estaba señalado para hoy precisamente, un total de 14 adultos y 23 menores en tan solo cuatro semanas que de momento no se ven en la calle. Que representan una pequeña muestra de la realidad, ya que son los que llegan a nuestra plataforma. Pero es algo que no siempre se consigue, como el caso de nuestros compañeros Amanda, José Antonio, que aquí están con nosotros. Eh, desahuciados hace 18 días con sus cuatro hijos menores, uno de ellos de ocho meses, y que a pesar de que el gobierno de la ciudad prometió una solución digna para ellos, de momento continúan sin vivienda en una habitación de un albergue con sus cuatro hijos. O el caso de nuestra compañera Esperanza, con desahucio en el 25 de octubre pasado, en el que por la presión popular se consiguió parar el momento del desahucio y negociar con las AREP. Esta situación que estamos viviendo requiere de las, desde las Administraciones voluntad política para cumplir con las normas existentes para parar esta sangría, porque los medios existentes desde el año 2016 en Aragón Existe la Ley 10.16, que en su artículo 19 establece que los poderes públicos, entre ellos el Ayuntamiento de Zaragoza, deben proveer una alternativa habitacional digna a toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, que se vea privada de su vivienda. Es por esto que instamos al Gobierno de Zaragoza a cumplir con este artículo 19, que obligue a garantizar una alternativa habitacional digna para aquellas personas en unidades familiares en situaciones de vulnerabilidad. No puede ser que la atención de la, a las situaciones tan graves que se están viviendo tenga que llegar desde la plataforma de afectados como la nuestra. Durante años el ayuntamiento ha, ha contado con las oficinas municipales de, de vivienda realizadas con una excelente labor de mediación eh, entre propietarios e inquilinos, entre entidades financieras, familiares y resolviendo Muchas de las situaciones que se daban con excelentes resultados, evitando en muchos casos los desahucios y haciendo una labor de información y asesoramiento importante, en coordinación con los servicios sociales municipales. Oficina que se cerró con la llegada de este nuevo consistorio, al que de nuevo pedimos su reactivación en coordinación con el Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento, como administración, más próxima, los ciudadanos deben de escuchar y dar respuesta a la situación que están viviendo miles de familias en estos momentos en nuestra ciudad, facilitando el acceso a los medios para la solución de estas situaciones, porque hay vidas en juego. Actúen. Últimos casos con fecha de desahucio. Moisés y su familia. Paralizado el 23 de noviembre. Era para el 26 de noviembre.